A continuación, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, mensaje del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy, 3 de diciembre, se conmemora a nivel internacional el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este reconocimiento nos da la oportunidad de visibilizar y comunicar esta situación en el Uruguay, las acciones que estamos realizando desde el Gobierno y el camino que nos hemos trazado para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En el Uruguay, el 16% de la población afirma poseer algún tipo de discapacidad. A nivel internacional, Naciones Unidas estima que más del 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. En este marco, el Programa Nacional de Discapacidad del Mides impulsa una serie de acciones para la inclusión de las personas con discapacidad basadas en un enfoque de derechos. El Estado Uruguayo transita un proceso de consolidación de una política de discapacidad que articule los programas de seguridad social con políticas efectivas de inclusión en las diferentes actividades como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el transporte, la cultura. En primer lugar, es necesario avanzar en un mayor reconocimiento de la realidad y necesidades de las personas con discapacidad en el país. Por ello, se comenzó a implementar el programa Uruguay sin barreras que tuvo este año su primera intervención en el departamento de Artigas, lo que fue presentado como Artigas Sin Barreras, visitando 750 familias en el departamento. El programa consiste en saber quiénes son, dónde están y qué necesitan las personas con discapacidad del Uruguay de forma personalizada. La primera etapa implica un estudio biopsicosocial de las personas a partir de un abordaje integral que incluye de inmediato la entrega de ayudas técnicas a todos los casos que así lo requieran. Para el 2014 se va a ir incorporando otros departamentos de forma de cubrir todo el país. Derribar las barreras de accesibilidad es un aspecto central. Pronadis, junto a las Intendencias de Canelones, Maldonado, Montevideo y el Instituto Nacional del Adulto Mayor del Mides, lleva adelante el programa Compromiso de Accesibilidad, con la intención de jerarquizar e incluir en la agenda pública el tema de la accesibilidad universal, promoviendo acciones concretas y compromisos amplios para transformar las ciudades. Un ejemplo que ha cambiado la concepción de los espacios públicos es la instalación de juegos integradores en plazas de todo el país, compromiso asumido por parte del Banco de Seguros del Estado y que hoy en día está permitiendo que los niños y las niñas puedan jugar juntos sin barreras. Queremos transmitir las acciones, las políticas afirmativas, las políticas públicas que en materia de la, del trabajo con las personas con discapacidad estamos llevando adelante. Pero queremos decir antes que por primera vez este año se presentó el informe País que trata de todas estas acciones que se han llevado adelante para las personas con discapacidad en un acto de transparencia y rendición de cuentas a toda la población de nuestras políticas. Voy a destacar algunas. En primer lugar, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, todas las familias con hijos con discapacidad tienen la cobertura de salud para toda la vida. A diferencia de los hogares cuyos niños, niñas y adolescentes dejan de tener esta cobertura en el marco de la familia hasta los 18 años, en el caso de los hijos con discapacidad es de por vida. En segundo lugar, el hospital de ojos, que permitió a miles de uruguayos poder volver a ver qué cosa que no podían hacer antes porque tenían que pagar de su bolsillo esta eh, operación. Ahora es gratuita y ha permitido, repito, a miles de uruguayos poder volver a ver. En tercer lugar, el laboratorio de ortopedia técnica, que ha permitido más de 1.200 intervenciones y 200 prótesis de miembro inferior a personas que también, por recursos económicos, no podían hacer frente a su problema. Bueno, hace 16 años que me amputaron la, la pierna. Este, en los cuales creo que es la, la primera vez digo que alguien realmente se preocupa, sin, sin beneficio alguno, por hacer algo, digo... En cuarto lugar, la unidad de sordos que hicimos con, el, con ACE y con la Intendencia Municipal de Montevideo que permitió una atención especializada para personas sordas en el marco también del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y yo la verdad estoy muy contenta, muy agradecida a la doctora Elisa también, porque ella me ayudó mucho, ella sabe lengua de señas, ella pudo examinarme. Mi familia me decía, pero ¿cómo pasó? Si por tres años estuviste atrás de ese trámite y nunca surgió, y ahora tan rápido, ¿estás contenta, estás operada? Y yo le digo, gracias a la doctora Elisa. Y bueno... Gracias también a que los saben ahora a lengua y señas y que está la unidad de salud para la persona sorda. Quiero además agregar en quinto lugar los trabajos del Centro Tiburcio Cachón para personas de baja visibilidad a las que se les rehabilita. 100 rehabilitaciones al año y nueve equipos diseminados por nueve departamentos del interior del país que hacen atención directa a las personas. Pensamos llegar en corto plazo a los 18 departamentos del interior del país. Una de las principales consignas del colectivo de personas con discapacidad es nada sobre nosotros sin nosotros. Todos los puntos que se han priorizado han sido en base al permanente diálogo con las organizaciones sociales de personas con discapacidad y los pasos que seguiremos dando serán en este sentido. Sin dudas es mucho lo que queda por delante para lograr una inclusión efectiva pero el Uruguay está dando pasos firmes para lograrlo. Quiero finalmente hacer algunos anuncios de futuro, algunas cuestiones que estamos trabajando y que ya son ley y que serán implementadas en el correr del de año próximo en primer lugar en el marco de estos eh, anuncios la creación del centro de ayudas técnicas para consolidar profundizar y agilitar la entrega de ayudas técnicas a las personas con discapacidad en marco de un convenio con la intendencia municipal de montevideo y su unidad de discapacidad en segundo lugar los cupos de trabajo en el sector público que recordemos es un 4% de las vacantes públicas que deben ser cubiertas por personas discapacitadas pero se le agrega a esto que la Ley de Empleo Juvenil, votada por el Parlamento, que también incorpora cupos para jóvenes, de esos jóvenes que ingresan, un 4% está establecido para jóvenes con discapacidad. Y finalmente, en el caso de Uruguay Trabaja, programa del Mides, que eh, apoya digamos, la reinserción laboral de personas este, con alta vulnerabilidad, también eh, para los 3.000 cupos de Uruguay Trabaja, un 4% van a ser cubiertos por personas con discapacidad. Quiero culminar haciendo un último anuncio que tiene que ver con la ley 18.651, que como recordarán, preveía un asistente personal para personas con discapacidad y dependencia severa. Estos asistentes personales van a, ser, van a comenzar a ser este, otorgados a partir del próximo año en el mes de abril, a 2.500, ¿no? para comenzar este proceso este, que marca la ley 18.651 de asistentes personales para personas con discapacidad y dependencia severa. Cubrir esta tarea de asistencia, pero al mismo tiempo liberar a las familias de la tarea del trabajo de cuidado, dándole este cuidado de asistentes personales. Fue este el mensaje del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.